En el video del día de hoy jugaremos Project Playtime con estos youtuber Este juego se trata de 7 jugadores, 6 humanos y un cazador, que puede ser Juggy Juggy, Botsy Bots o Mommy Lones. El objetivo de los humanos será hacer un número de puzzles para poder sobrevivir de los horripilantes muñecos. Ahora mismo el cazador es Alexia, así que hay que tener mucho cuidado. Oh, mira qué guapo lugar. Hay una mega estatua de Juggy Juggy dorada. Me encanta, me encanta, me encanta. Me la creo llevar a la casa. Vale, tenemos que buscar puzzles para resolver. Yo la pantalla ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Dónde a está? Ver. ¡No! Escucha gente cerca, ¿eh? Corre, corre, corre, corre Que el monstruo está cerca Está cerca Hay que tener muchísimo cuidado Debemos escapar de aquí Rápido, rápido, rápido Ok, ok, ok Me pasa muy chido, ¿eh? Es un teatro Qué guapo Vale, aquí, aquí, aquí, aquí Aquí hay un puzzle, un... no puede ser Escucha, próximas víctimas, ¿dónde están? Uy, alguien falló por aquí, un puzzle no, no. ¡Madre mía, quién me ha no. ¡Hola! ¡No, Alexi, Alexi, negociamos, papu, no! ¡No, saben, no! ¡Qué asco! ¡Oh, qué pena! Oye, sea, Alexi. ¿Y, ¿Y cómo te agarro? Oye, Alexi, no, no, no, no que oh. no sepas cómo agarrar, por favor, ¿me puedes soltar? Dale ¿Qué ¿Qué otra es? vez al botón que le hundiste y, Jamás, y, y, jamás, al bote así? Adiós ¿sí? ¡No! Ahora, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un basurero con huecos? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Tengo que pegarles a los mini Me hugi, -hugi? Es Porque si no le pego me van a matar, Jope, Espero que me salve pronto oh, me, ¡Me sacaron! ¡Me sacaron! ¡Agradecido con el que me sacó! ¡Agradecido! ¡Gracias, Azúcar! Gracia, ¡Gracias, gracias! ¡Corre, gracias. corre, corre! Vale, aquí estamos con un puzzle de manitos A ver qué tan buena memoria tengo eh, Le damos aquí, luego acá ¡Ope, esto parece fácil, pero es difícil si tienes un monstruo acechándote! Chévere, ¿Qué eres, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! corre, corre ¿Qué no madres? ¡Hala, hay un bot! y vos sigues lo, Chessy! ¡No, noches, no, sí. no! ¡Que es muy escurridiza! ¡Corre, corre, vamos! ¡Corre, corre! ¡Que escucha sus pisadas! Hay sí, que activar el te te te turbo. corre! ¡Hay muchas personas juntas! ¡Mucha cena para mí! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! corre! ¡No ¿Pero para qué me lo traes hacia mí? ¡No! Ven, ven, ven, ven. Las paredes, La única forma de evitarme es que me vaya por otro Y cuando tengo mi vista en uno, no lo dejo escapar Ven, Jesse, corre, corre? corre, corre Ven, ven, ven, sígueme, sígueme, sígueme Que persigo y te dejo escapar Sígueme, sígueme, no, sígueme no, no. No, que... oh. Sígueme Rápido, rápido No pueden correr del monstruo ¡No! no ¡Pero, me, me, no! Pero, no. No, Alexi, Alexi, Alexi. es No, no, no, no, corre. Oye, oye. Oye, corre. Ven, ven, ven. Oye, eh. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye. No, me estás siguiendo. No, no, no, no. no, A ver. Alexi, por favor. Alexi, yo sé que Que estoy muy rico, pero no me cojas, Por favor, ya. Vamos, vamos, rápido, rápido. Corre, corre. Estoy a nada de vida, estoy a nada de vida. Oye, es un monstruo feo. Ven Ahí está Beto. Ahí está Beto. Ahí está Beto. Ahí está Beto. Ahí está Beto. sin a Beto. Que si lo agarre, que se lo agarre ¡Pero puedes tirar por Betofi! ¡Porque qué a ¿Por, por mí? No, ¡No, no, no! ¡Te traje hacia Betofi! Ven por él! Vale, vale, vale, vale. ¿Sí, okay, ¿Sí? ¡Pero Pandora! ¡Sálvame! ¡Pandora! ¡Sálvame, sálvame, Beto! ¡Sálvame! ¡No, ¿sálvame, veto, sálvame. no vamos para el bote! Aquí falta uno, aquí falta uno ¡Chistea, Chiftea, chiftea, que no te vea! Azul Azul Verde Vale. Tranquila, ¡viene! hay que pagar en la ciencia ¡Corre, Cample! ¡Qué asco! ¿Pero por qué no me viene a por mí? ¡Loco, puedes para allá, pesado! ¡Qué ojo peor! ¡Escapa si puedes! ¡Corre, Cample! No no no, no, ¡No, no, no! ¡Pero me lo traen hacia me me mí! Ah, ¡Terminan el de abajo! ¡Terminan el de abajo! ¡Que me está persiguiendo! ¡Ay, corren! ¡Ya le falta poco! ¡Ayuda! ¡No la puedo ver. ¡Ahí está! ¿Te van a escapar? ¿Pero por qué? Bueno, bueno, buena, no, buena! No, ¡No, no, no! ¡En mi guata! Nadie se escapa No, ¡No puede no, ser, no, no, córrele. No, no. Córrele. Córrele. córrele ¿Qué que es esto? ¿Qué asco, con Alexi? Cope con el Alexi, luego el Alexi viene a por mí. Es que el... Yo estoy bien sabroso y viene a por mí. Venga, venga, venga, ya hicimos un puzzle. Está aquí, está aquí. Sí, no no porque no, por por me para Vamos, chicos, no corra. Tienes que Pero Alexi pesa. corre. Loco, Te encanta la rana, me quiere saborear Pero ya Ok, sí, ok, ok, aquí hay otro puzzle, pero es de círculo Según ese es el más difícil de todos los puzzles Y el que más te daña la mente A ver si lo podemos solucionar Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido Tenemos que acabar con estos puzzles Rápido, que es el último, vamos rápido Antes de que venga por mí de nuevo Porque parece que le gustó mucho Mi sabores de rápido, rápido, rápido, me faltaría una pieza más Si sí, sí me comes, eres furro Corre, corre, corre, corre una pieza más una pieza más Todos lo escucharon vamos vamos sí sí por favor sí puedes tú dale tú dale que es el último vamos vamos tú puedes ah por tú nuestra puedes. siguiente víctima tú copi no no es muy divertido estar solo vamos, chicos vamos, por vamos, favor vamos. aparezcan de uno vamos, en uno vamos, vamos, vamos. soy alguien Uf, bastante pues, amistoso <ríe> Tienen que estar por la sala de dulces Vale, vale. recogela, recogela depósito ¡Malditos! ¡Se están salvando entre sí! ¡No huyan! ¡Y el tren! ¡Ahora sí! ¡Listo, listo! ¡Todos estamos vivos! ¡No, increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! Va, va, ¡Amigos! ¿Qué? Hay, ¿Qué? Hay, el, hay, ¡Hay que ir al centro! ¡Hay que ir al centro! ¡Hay que ir al centro! y. dónde está? Debajo, ¡Abajo! ¡Al no, centro no, nada! No, ¡Al centro no, nada! ¡Bajémoslo, bajémoslo, bajémoslo! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí está ¡Vamos! No, no puede. Ahora, ahora tenemos que escapar. Abordar el tren, abordar el tren. ¿Dónde está? Se supone que soy el monstruo y todos ustedes tienen que morir. Hasta luego, adiós, hasta luego! ¡No! ¡Esperen! no esperen, no se vayan sin mí! Solamente ¡Falta! ¡Vale! ¡Let's go! ¡Adiós, ¡Adiós! ¡Vale! Me ha tocado a mí. Ahora, ¿qué, qué monstruo seleccionamos? Poppy, Fuzzy Boss o Mommy? Vámonos por Mommy. ¡Hola, no, Mommy está activa! <ríe> vale, vale, vale, somos Mommy, tenemos que ir a por la gente. Hola chicos, ¿dónde estamos? No, me equivoqué, me equivoqué. Okay, no, como casi no le sé, esto para saltar y este para dañar las cosas. Vale, ok. Tenemos que buscar Betty. ¿Dónde están, víctimas? Está acerca, está acerca. Uy joder Ven para acá Francisco ah, Ahora no puedes no? correr tanto, ¿verdad? No, no, ¿Cómo es que eres tan Loco, loco, está complicado, loco co co co se volvió más mataje ah, no. Vámonos, pal pozo, Palposo, palposo <risa> Justo el primero vale. que viene <risa> no Puede siempre ser la, primera en la Gente, ¿dónde están? Uy, alguien ha fallado un puzzle, eh. ¿Eh? ¡An! Uy, lo... ¡Chicos! Pero es que es que están muy escurridizos, no los veo. Casco, ¡Qué, ¡Qué pésimo cazador! No, soy una pésima mommy, loco. Soy una pésima mommy. Sí, eso parece. Sí, he visto varias personitas. ¡Hola! ¡Mirado! ¡Toma! ¡Calvaso! ¡Calvaso! No, no te lleves a Trespi, no te lleves a no. Trespi, no te lleves a corre, corre! ¡No, no, no! No no no. Es triste. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¿me... ¡Qué muy bonito de la chuleta! ¡Luego se me escapan! ¡Se me escapan! ¡Que se me escapan! ¡Qué, qué asco me hace la 13.! ¿eh? ¡Me hacen la 13.90! ¿What? <risa> ¡No! Vale, ahí estamos. Bueno, ok, tengo una presa. ¡Vámonos! Vámonos, Pandora, vámonos, vámonos para la basura, vámonos Moriré feliz, desgraciado ¡Corre, chef! ¡Corre, corre, corre! ¡No quiero que se muriera! ¡Ayuda! ¿Qué pedo? ¡No manches, no manches, no manches! Alexi. ¡Ven para acá, ven para acá! para allá! ¡No, no, no! ¡Tú ven para acá! ¡Vente, vente, vente, Alexi. ¡Deja de correr tanto, asqueroso! ¡No, tú deja de perseguirme tanto! ¡Pareces un fan! ¡Adiós! ¡Ahí está, no. ¡Qué fan, qué fan! ¡Vámonos para la cubeta! ¡Vámonos! ¿Y en dónde hay una cubeta? ¡Aquí hay un depósito! A alguien le encanta Le encanta, encanta encontrar, de ¿verdad? ¡Hasta luego, ya! ya. ¡Hasta luego! Vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡No sé quién eres! ¡Bueno, sí ¡Hasta la próxima! ¡O vamos! ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¿Quién eres? Hola, otra vez. <risa> no, deja mi paz, Era ya. Alexis. Sí. <risa> se va. Chicos, prepárense al tren, corran al tren. ¿Cómo que al tren? ¿Cómo Rami. que? al No manches, loco. Está, está llena manches. por los del tren. Está llena por los del tren. ¡No manches! ¡No manches! Oh. ¡Qué asqueroso! Oh. Qué asco, oh. Decir. No me van a hacer la 1390, de que asco ¡No, Que asco loco ¡Nos, nos, No puede ser soy el peor Hunter Aquí no se me va a ir Nadie ¿no? no, es mal loco ¿no? No, no, no, no manches loco ¡qué asco ¡Qué asco venga pa acá Venga pa acá No me dejen No me dejen, ¡No me dejen! Llévenme con ustedes Yo quiero amigos No manches yo quiero ser sus amigos, no, casco.